Esto es un cursillo para eh, creadores de contenido Y vamos a empezar con las miniaturas, ¿de acuerdo? Y cinco personas en el directo Cinco, muchas gracias Entonces le das control T No, perdón, primero hay que quitar el candado Porque si no, no te va a dejar editarlo Yo lo que hago es lo siguiente Lo hago así, en plan grande ¿Vale? Y lo dejo así ¿Vale? Le doy a aplicar y ya está. Y la vaya porquería de miniatura. Sí, claro. Si pone ahí eso, pone el que canjea al, al streamer. Se supone que es a mí. <risa> porquería de miniatura. Sí, correcto. Pero espérate, lo vamos a mejorar. Yo lo que hago es, por ejemplo, ponemos un marco, ¿vale? Amarillo mismo. Yo lo que hago es lo siguiente. Le doy aquí, seleccionar, con este botoncito de aquí... Seleccionamos, perfecto. No lo estáis viendo con el chat, pero bueno, es igual. Eh, es un botón, ¿vale? Que está al lado de, abajo de la flecha. ¿Lo estás viendo? Vale, luego le das al color que tú quieras. Le das al cubo de pintura. Aquí, perdón, aquí lo subes. Y ahora sí, le das. Mirad, no se ve nada, vaya porquería. Lo deseleccionas con control D. Y otra vez, así, vuelves a seleccionar y con la goma le das botón derecho y le das al borrador mágico. Ese que tiene como una especie de estrellita. ¿Ves que tiene como una especie de estrellita? Pues le das aquí. Y ya está. Y se fue lo del medio. ya, oh, va cogiendo forma. Pero espérate. Vamos a ponerle un bordecito al, al marco, ¿vale? ¿Cómo se hace? Le das doble clic aquí, porque aquí es donde se ha guardado el marco. Le das aquí, a trazo. Y ves que se ha creado como una especie de marco, o sea, como de color negro. Le das a OK, yo lo dejo en 3. Y ya está. Mirad, ya está acabado. ¡No! Vale, voy a cambiar aquí, letra. Aquí puedes elegir el tipo de letra que tú quieras, ¿vale? Vamos a poner... No, porque no es de Photoshop exactamente el, el tutorial este. El tutorial este... Vale. Tutorial miniatura. Voy a hacer. Para atraer público... <ríe> es clipbait. No, no. clickbait, No. Prohibido el clipbait. ¿Sí? Tutorial fácil miniatura. Ya está. No hay más. Entonces. Espérate que me estás liando. ¡Me estás liando! A ver. Le doy aquí y lo pongo en grande. Lo pongo más grande. Lo pongo aquí encima, no se ve, ya lo sé, Ch, tranquilo, pues no pasa nada, le pones un fondo que destaque, aquí, haces así, así, y le vamos a poner el color amar eh, amarillo no, el blanco, ¿vale? Para que resalte con el eh, negro, ¿vale? Le das al cubo de pintura, le das aquí. ¡No se ve el nombre! ¡Ya lo sé! ¡Eres muy exquisito! ¡Espérate! Cambias... Te recomiendo que cambies el tipo de letra, ¿vale? Si vas a poner más de una palabra. Voy a poner yo... Este. ¿Vale? Tutorial. Vamos a poner... Miniatura. Se tendría que ver en amarillo y no se ve en amarillo. ¿Por qué? Es que no me hacía caso. No me hacía caso. Va cogiendo forma... Tutorial. Ahí está. Luego le ponemos... Eh, falta la palabra fácil, ¿verdad? Vale, la palabra fácil tiene que también destacar igual que estas. ¿Por qué las pongo diferentes todas? Pues para que resalte más todavía. La vamos a poner de color rojo. Porque veis que está en mayúscula y aquí también, pues para que cambie, lo ponemos en minúsculas. ¿Vale? ¿Ves que, que resalta también? Porque está en minúscula. Vale, entonces haces así Lo pones aquí al lado, porque si no, no se va a ver La palabra fácil, que se vea bien está pero que sirva de algo mi tutorial, por lo menos Ponemos algo ¿Qué vamos a poner? Pues un emoticono Vamos a ponerle eh, algo que represente Lo que sea fácil Es decir, eh, tick Verde Emoticono Aquí ya es cosa de cada uno, ¿eh? Como lo coja, porque se cargue. Vale, perfecto. Se ha cargado la imagen. Este emoticono. Ahí está. Siempre recomiendo poner emoticonos en las imágenes. En las miniaturas. ¿Vale? Entonces, tutorial fácil, miniatura. Easy PC, ¿verdad? Demasiado fácil. Pero claro, aquí falta algo. ¿Verdad que falta algo por aquí? No pasa nada, lo vamos. A... Si Así <risas> si entro al vídeo. Así si entro al vídeo, por favor. Miniatura. Aquí vamos a poner. Eh, ¿Cómo se llama? El logo de Photoshop. Photoshop. Ah, y vamos a poner. Guardar la imagen, obviamente, porque si no, ¿cómo la vas a poner? sino no, como la pones en el, tuto, en, el, en el tutorial, en el video, en el Photoshop Te vas aquí Te vas a colocar Te vas a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Photoshop logo Aquí está Dirás, es una porquería ahora mismo Sí, no pasa nada No pasa nada, no pasa absolutamente nada te vas aquí, borrador mágico, pam, pum, truco, truco, tru, pam, control T, e Para mejorar el fondo, lo vamos a hacer un feliz más grande. Por favor, a quien está entrando nuevo, estamos haciendo un tutorial de cómo hacer contenido en internet, así improvisado, pim, pam. A ver, a ver, también es práctica, ¿eh? También es práctica, vale. Esta es la miniatura, entonces. Vamos a guardarla. Esta es la miniatura de este vídeo. Esto es increíble.